que algún día le des cuenta que es primordial valorar la vida olvidamos que tenemos un cuerpo que la vida nos ha dado un cuerpo para poder disfrutar ¿cómo te puedes sentir? ¿no te parece suficiente? Eres único e irrepetible. ¿Cómo puedes sentirte vacío? No hay nadie como tú en el mundo. Fíjate en todo lo que tienes. Tu solo cuerpo ya es un templo. Un templo que el universo te ha dado. Fíjate en los ojos. No te parecen misteriosos. No te parecen mágicos tus ojos puedes captar la vida puedes ver que hay más allá tus ojos ven mucho más allá ven el alma ven el alma y que tienes también dos orejas para escuchar más la vida te parece suficiente que la vida te haya dado una boca una boca para poder besar para poder hablar y comer y valorar la fabulosa comida te ha dado una nariz para respirar para poder disfrutar oler las hermosas flores manos para poder tocar, para poder tocar y sentir la vida. Tienes dos manos. pasamos la vida corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo y nos perdemos la esencia que es todo eso que puedes sentir y palpar, palpar y sentir, palpar y sentir. La vida es eso, instantes con diferentes emociones. Vas a llorar, vas a llorar también. Párate a pensar unos segundos con todo lo que tienes en lugar de pensar en lo que no tienes y te darás cuenta que tienes mucho más de lo que siempre pensaste. esta algún día se va a detener por eso es importante valorarla cada instante no sé si se me ha ido un poco la bola